Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para este canal y bueno, es otra video reacción más de un YouTuber hispano de un canal llamado Dark School, dejaré el original de la descripción y bueno, si escuchan un poco el ruido, bueno, es que está lloviendo y en otro momento mejor para grabar que sería este, ¿no? así que, qué? Okay. está el perro acá rascándose y bueno, eso... Duque que no, basta, tú que no, Shh, basta no, estamos mordiendo estamos y bueno, empiezo una vez con el video a reaccionar a este youtube hispano del junio de junio profe dice y ese bueno es el profesor que hace matemática y a ver cómo ha editado este usuario así que bueno le doy play y ya comenzamos tenemos en este caso una ecuación excitante, una ecuación donde pues, la maldita x se encuentra localizada en esta ecuación. este, un bug a este bueno, así que empecemos. Play. Tenemos en este caso una ecuación excitante, una ecuación donde la maldita x se encuentra localizada en esta ecuación. Vamos a resolver esta ecuación utilizando la función sos de la calculadora Casio <risa> Auschwitz. Comenzamos aplicando multiplicante <risa> en los <risa> en Recordemos que cuando hay división de bases con la misma potencia, se restan las fracciones menos X y se suman los denominadores. Es lo que se llama manosear -no <risa> man -no <-se> <risa> la fracción. El primer componente -no? nos queda como el color. -no? Vamos con el segundo, que nos queda como el orto. Y ahora vamos ah, con bueno. el tercero, que sería un verde. Hemos llegado a una pixelía. En ese caso lo que hacemos es comer. 5 <risa> Cinco pizzas y una día. <risa> bueno. Entonces, vamos a multiplicar por la puta madre de la X. En la parte de abajo y también en la parte de abajo. Porque lo que vamos ah. a aplicar allí es mostaza, entonces x es igual a x por la potencia multiplicando la base, aplicando el exponente a la 6x por 1 menos la fracción dividido entre mi y finalmente nos corremos como se observa, tenemos relaciones iguales con la calculadora tenemos ahora la suma de tres fracciones con el mismo exterminador, son fracciones homosexuales, entonces en ese caso debemos conservar sus derechos, vemos que hay tres cerditos y ellos son y el los óteros, entonces los podemos matar. Entonces en el lado izquierdo nos queda X y D. Y todo esto es igual a porno k En ese caso lo que hacemos es buscar el en porno. Ah. Entonces podemos extraer estas cantidades de Veamos ahora cómo realizar la manualmente. Vamos <risas> a Veamos ahora cómo realizar la manualmente. Vamos a concentrarnos <risas> entonces en esta verdad ah. que proyecta. Una sombra de 25 metros. Este puede ser el punto A. Por acá tenemos el punto y SAS y también, también conocemos <risa> la longitud <risa> del PN Son 48 metros y lo que tenemos que encontrar es la tangente que es adyacente sobre hipotenusa, dividiendo cateto por opuestos grados sobre cateto, el cateto En este caso, se deben relacionar <risa> y, y tetas de turerma. Y... Entonces, ahora sí, vamos a ingresar al recto. De Otra manera de justificar esto es multiplicar cateto por tetas. Entonces, nos permite eliminar el don, y así liberar el esperma también podemos aprovechar el sexo entre primos y sigue siendo Nada. lo mismo vale. y esto empieza a tomar forma de embarazo no deseado. deseado si tenemos esa situación tenemos que correr la <risa> calculadora nos marca <risa> error sin embargo es una bendición la primera de la bendición es mentira <risa> ¿Qué dice? Es mentira Y junio huyó del país En busca de nuevos amores <risa> Ya está creo <risa> Nice ah, Ok Y bueno gente, esto fue la reacción de este Youtube pues, para Hispano medio raro Y bueno, si sí, me reí un poco Está bien editado, si sí, tomó eh, mucho tiempo someter a este tipo y bueno me gustó si sí, estaba bueno y ok eso fue todo que okay, eso fue todo digo esperen más violaciones como esta y bueno y un poco más largo fue muy corto este y bueno nos vemos en la próxima soy yo sé ultime como ha sido todo yo soy yo soy ultime así que nos vemos hasta la próxima nos vemos